Soy Hola. Homero chino Soy Homero, pero Homero chino Soy Homero Homero chino <risa> Homero, vamos a tomar una cerveza No puedo, Barney Porque, porque en China no tomamos cerveza <risa> Pero cómo que no, Homero No puedo, Barney Porque no soy Homero Soy Homero chino Se me hacen conocidas las voces Homero chino, Homero Homero, vas a ir no va a ser ¡Hola!